donde está el mismísimo trono de Dios. Y ahora vamos a ver otro vídeo. Ya no habrá más por hoy. Pero vamos a ver precisamente eh, la cúpula versus pirámide. Vamos a entrarlo. Bueno, pues... Aquí tenéis la pirámide, la gran pirámide. Os muestro las proporciones para los que me quieran tirar tierra encima. Está modificada la imagen, luego explicaré por qué. Eh, proporción de la gran pirámide: veréis, altura por base es 0.637. Aquí veis la altura por base. Esto sería lo que sería la sección de la pirámide, como si la partiéramos de arriba abajo. Y podemos ver como las proporciones coincidirían con la cúpula, en este caso la cúpula. ...del Vaticano. Eh, como podéis ver... ...la proporción de la pirámide... ...sería igual... ...a la proporción del Vaticano. De la cúpula del Vaticano. Uh -huh. Aquí veis la sección, que es lo que os comentaba. ¿eh? Luego os diré por qué está la foto modificada. Aquí veis otra vez la sección. Aquí veis cómo está eh, mirado desde arriba, tanto la, el círculo como la, la proporción de la pirámide, vista desde arriba, estarían dentro de las mismas proporciones, puesto que la pirámide es totalmente cuadrada. Aunque hemos visto que ahora que no es exactamente cuadrada, sino octogonal. Pues nada, eso es todo. Bueno... Pues como habéis podido ver, me eh, habéis oído un poco bajo porque, bueno, había un problema con los micros. Pero en esencia tenemos que la primera imagen que habéis visto, que os he dicho que estaba modificada, en el sentido de que si veis esta foto en internet y miráis, hacéis una foto a la pirámide desde la parte delantera o trasera o cualquier punto que queráis, como la pirámide viene hacia vosotros conforme va bajando, tenéis el tema de la perspectiva entonces nunca veréis la pirámide como si la partierais eh, de arriba abajo si cogéis la pirámide, una pirámide de plastelina y la partís de arriba abajo eh, y la colocáis y la veis recta, sería ese triángulo y la proporción de altura a anchura que os he presentado si la miráis y hacéis una foto desde lejos como la pirámide viene hacia vosotros, la parte de abajo será mucho más amplia de lo que sería en realidad es un efecto óptico ¿eh? de la perspectiva, por eso esa foto está eh, estirada hacia arriba para que la proporción fuera igual que lo que marca las medidas. Esas medidas están en Wikipedia, las puedes encontrar en cualquier sitio, y son, eh, creo que son 147 metros de alto por 230 de ancho aproximadamente. Si la comparamos con la cúpula del Vaticano, pues tenemos que las proporciones son exactas. Si coges la longitud y la haces por 0,64 y la pones en altura, te sale la cúpula del Vaticano. Está por comprobar, y tenemos que comprobar, si las cúpulas de Washington y la de Londres, que son las tres cúpulas, que son exactamente iguales, las únicas tres cúpulas que son difíciles de distinguir, eh, coinciden con esta misma proporción. Y, y bueno, que una vez visto esto, ya ves que hay una, una pirámide encima de cada uno de estos sitios y que te recuerda a un obelisco. Acaba en pirámide. ¿Eh? Una curiosidad... La cúpula del Vaticano es la más alta que existe. ¿Eh? Es la más alta que existe. Y además, encima tiene esta, pináculo. este pináculo. ¿Eh? ¿Dónde subió Satanás a la parte más alta del templo? El pináculo. el pináculo. Pues ahí. Pues bien, creo que valía la pena que vieseis este montaje que Antón mismo ha preparado para que pudiésemos darnos cuenta de que realmente sería una gran casualidad que todo encajase así. ¿no? Si no sabemos cómo precisamente los arquitectos eh, que han estado trabajando, en ese caso ya sabéis quién eh, para el Vaticano, para construir eh, ese fantástico edificio, no tuviese unos ciertos conocimientos de la antigüedad, difícilmente las proporciones serían tan clavadas. Y una vez más, recordemos cómo en la Biblia... Se habla de Babilonia como una simbología del Vaticano, pero además eh, también se menciona Egipto. Pues bien, eh, ¿por qué será todo esto? Hay un nexo de comunión por detrás y, ¿sabéis? Estos conocimientos que se daban a través de sociedades secretas y que también en el propio Vaticano se dieron, evidentemente tiene un nexo de comunión y es precisamente el lado oscuro pero sigamos ahora vais a ver retomando el tema de Kesil. aquí tenéis en algunas versiones de la biblia la constelación de Orión es llamada Kesil. y aquí tenéis la constelación eh, el cinturón esas tres estrellitas que veis en medio son lo que ya sabéis que formaban estas pirámides en el suelo y otros lugares ...que hemos ido viendo, pero que quizás aún nos llevemos alguna sorpresa más. De algún lugar geográfico donde pueda haber una representación totalmente de esto en la Tierra. Y volvemos otra vez a la concordancia Strong. Kisil significa gordo, gordura, tonto o bobo, fatuo, insensato, necedad, necio... Ya habéis visto cómo, precisamente, Orión eh, tenía esta connotación, también, y que también estuvimos hablando del por qué se consideraba tonto o bobo Orión. Y, bueno, eso ya lo vimos en su momento. Pero, por tanto, Kisil nos está diciendo exactamente lo mismo. Eh, en este otro apartado, cuando ya se cita Kisil, nos dice eh, que es lo mismo que en el anterior, y dice, cualquier constelación notable, especialmente Orión, como robusta. Pero mirad qué acepción más. Orión, lucero. Por tanto, si Orión es lucero, es de donde emana la luz. la luz. ¿Y qué dijo Jesús que él era? Pues, la luz del mundo. es la luz del mundo. Y nos dijo a nosotros que fuésemos qué también... Vosotros sois la luz del mundo. Porque lo que él hacía, nosotros debemos transmitirlo también. Por tanto, mirad cómo la divinidad se conecta automáticamente con su pueblo. Era el Israel de antaño y es el Israel moderno. Todo aquel que sigue a Dios en la tierra. Recordemos aquel símil que nos pone con la vela debajo de la mesa, que no puede estar el candelero debajo de la mesa porque la luz no llega a ningún sitio. Tenemos que coger el pandelero y ponerlo encima de la mesa para que todo el mundo lo vea. Claro, siempre esa verticalidad. ¿eh? Uh -huh. Y una vez más, Orión como robusta. Ya sabéis eh, que hay un texto bíblico que, hablando de Isaías sobre una profecía mesiánica que se cumpliría en Jesús cuando naciera, le llamaba, le llamaba Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios fuerte. Al principio lo dice Dios fuerte, robusto. ¿Por qué? Bueno, Orión tiene esa connotación. Luego en, el, en la acepción que veis abajo, Kesil dice, dice que es lo mismo para la anterior, pero Kesil también dice que es un lugar en Palestina: así en el cielo. El cielo, la tierra, arriba, abajo. Otra forma de escribirlo es eh, con Q, Kesil, no con K. Y aquí vemos Kesil, extraído del wiki cristiano, donde nos dice este diccionario bíblico, Kesil tal vez necio o tonto o gordo, lugar en el sur de Judá, según se cita en Josué 15.30, no identificado, puede ser el lugar llamado Betuel, Uf, quedaos con estos nombrecitos porque dentro de poco vais a verlos un poco desglosados también, y también Betul, en Josué 19.4. Dos típicos querubines asirios, los guardianes de ciudades, palacios y templos en el proceso de su excavación en Kosh Shabbat, en Irak. Esto también es una acepción de Kesil. Mirad una vez más, cómo ya para los antiguos asirios tenía una significación de querubines. Y los querubines ¿Dónde estaban originalmente y dónde están? Al lado de Dios. Por tanto, una vez más, la palabra nos da una connotación directa con el cielo. donde está el trono de Dios? ¿Por qué el arca tenía esculpido, el arca de la alianza, del pacto, tenía esculpido querubines? Porque allí eh, se manifestaba la gloria de Dios como símbolo de lo que hay en el cielo... Dios y a su lado querubines pues nos está dando una vez más la connotación de que lo que es aquí es allí pero luego vamos a ver ahora con detalles todas estas otras palabras que aparecen aquí como Betuel y Betul lo que dice que son lugares a veces un poco inciertos y que incluso el nombre puede variar pero significar lo mismo vamos a ver Betul ya veis, son palabras hebreas. Dice otro nombre para Betuel, que aparece en este otro texto, en Josué 19.4. A veces una letra desaparece con el paso del tiempo, pero nos está hablando de lo mismo. Y ahora vemos también aquí Betuel. Ya veis, del hebreo Betusel, probablemente hombre, filiación, casa, templo de Dios. O morador en Dios. Por tanto, mirad qué connotaciones ya nos está diciendo esta palabra. Filiación, casa, templo de Dios o morador en Dios. Luego nos da también eh, el nombre de Betuel como de alguien en concreto que existió, era hijo de Nacor y su esposa Milca, era sobrino de Abraham y padre de Labán y de Rebeca. Y en el punto número 2 nos dice, lugar en la región sur de Judá perteneciente a los Simeonitas, tal como aparece en Primera de Crónicas 4.30, llamado Betul en Josué 19.4. Fue posiblemente a este lugar donde David envió parte del botín capturado de los amalecitas después que ellos hubieron saqueado siclac La forma en Betel, o la forma Betel en este pasaje, se puede deber a la pérdida de una letra W en el nombre, en el texto de Primera de Samuel 30.27. Es posible que el Kesil de Josué 15.30 sea otro nombre del mismo lugar. El sitio no ha sido identificado. Pero luego nos dice también, véase Betel. Pues nosotros ahora vamos a ver en, en la concordancia que ya hemos visto antes, Betul. Aquí nos dice, si miráis la parte de abajo, el número 1329, Betul, un lugar en Palestina. Y si miráis la, acep la acepción de arriba nos dice Bata, que todo es eh, ligado a lo mismo. Desolación. Desierto. Por tanto, betul, es decir, es betuel. Betuel, es decir, betul. Desolación, desierto, mmm, todo esto que va ligado a estas palabras también. Nos debería hacer pensar en que antes hemos leído un texto donde decía que Dios iba a derramar algo. Aguas sobre los sequedales. Todo siempre va unido. ...la bendición divina... ...sobre ciertos lugares de la tierra... ...muy concretamente... ...porque allí... ...hay el pueblo de Dios... ...y aquí veis precisamente... ...más apartado sobre Betuel... Eh, ...ya veis que nos da referencias... ...destruido de Dios... ...Betuel, nombre de un sobrino de Abraham... ...y de un lugar en Palestina... ...Betuel... ...y Betul, un lugar en Palestina... ...os dais cuenta que continuamente... ...estamos moviéndonos en lo mismo... ...pero ahora entramos en esta acepción, ya sabéis que Betel es una palabra compuesta, el es la forma corta, bueno, es una forma también de, de Dios, pero mirad que nos dice, fortaleza, como adjetivo poderoso, especialmente el todopoderoso, pero que se usa también con cualquier deidad, Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado, y es una composición de nombres que terminan en el.